Pero ve, hagase tema, ma deve tema, se ve con ape, la gusto o me ilande, serena y mina, se gigote, de piedra mina, ande Baiko y comba en de Se corazón y pini pini Se mando a mantener Cultura y te pelleco a que peteis el tenio musicín Centeré que te llevo a que se te move y te bebero de un dere que el coseañador dame a ver mamá moverte se me envíe el tema hay me sé un pujare a ver y a la cueve mandé por si la mocen y ve se